Hola, en este video tutorial vamos a ver un poquito sobre estadística correlacional. Nosotros decimos que existe correlación entre variables cuando eh, los valores de una van cambiando sistemáticamente cuando lo hacen los valores de la otra. Esto no obstante no significa ...que los cambios de una variable provoquen o sean la causa de los cambios en la otra variable. Es decir, la correlación entre dos variables no implica por sí misma ninguna relación de causalidad. Vamos a ver un ejemplo. Eh, hay gente que piensa que los niños que tienen autismo es porque se lo ha provocado una vacuna. Entonces podríamos hacer el siguiente razonamiento. Si los niños que tienen autismo han sido vacunados, la vacuna causa el autismo. Pero si esto fuera así, también podríamos eh, decir que los niños tienen autismo, los niños que tienen autismo tienen un osito de trapo, luego por tanto el osito de trapo es lo que les causa el autismo. O podríamos hacer otra generalización parecida diciendo que todos los gatos tienen cuatro patas, luego si un animal tiene cuatro patas es que ese animal será un gato. Cosas que entendemos pues, que, que no son así. No obstante, pues ya sabéis que me gusta siempre poner un puntito de humor que nos ayuda a recordar las cosas. Hay determinadas páginas que se dedican a estudiar lo que se llaman correlaciones espurias, es decir, correlaciones falsas. Si nosotros, por ejemplo, vemos este gráfico, veríamos que los nidos de cigüeña aumentan sistemáticamente cuando aumentan los nacimientos de niños y esto bueno, pues puede parecer muy poético porque puede no sugerir que son las cigüeñas los que traen a los bebés pero tiene una causa pues, mucho más objetiva que es que en los grandes centros urbanos nacen más niños y que en los grandes centros urbanos pues también al tener una extensión mayor pues hay más nidos de cigüeña hay otros que no los tenemos tan claros, como por ejemplo aquí vemos que hay dos curvas súper súper parecidas en su evolución respecto a lo que son en rojo los lanzamientos de vuelos espaciales no comerciales y las tesis doctorales en sociología que han sido premiadas y como vemos bueno pues el movimiento de la curva o cómo van evolucionando estos valores es muy muy parecido para esto no hay tanta explicación tampoco hay mucha explicación respecto a cómo están correlacionadas estas dos variables una de ellas es lo que Estados Unidos gasta en ciencia aeronáutica y tecnología y la otra eh, curva es respecto a los suicidios por ahorcamiento, estrangulación o asfixia. Otro que hay también bastante curioso, y que como vemos, pues, eh, la variación de las eh, variables es bastante, bastante parecida, es entre el, el número de gente que ha muerto ahogada al caer en una piscina y el número de películas en las que aparece Nicolas Cage. Bueno, pues viendo esto, eh, volviendo ya un poco a la racionalidad, vamos a ver eh, por qué podría haber correlación entre dos variables. Es decir, tendríamos varias posibilidades, entre ellas una sería que los la, cambios de la variable X causaran cambios en la variable Y. Un ejemplo sería que comer carne de cordero eleva el colesterol. X, que es comer carne de cordero, provoca un cambio en Y, que es que eleva el colesterol. Podríamos tener una segunda posibilidad, que es al contrario, que es I la que causa la X. En este caso, si yo sé que tengo colesterol alto, puede que yo lo que haga es reducir mi ingesta de carne de cordero. Por lo tanto, en este caso sería al revés, sería y la que causará los cambios en la X. Tenemos una tercera posibilidad, que es que una variable cause un cambio en otra, que a su vez es la que influye en una tercera. Pues por ejemplo, la hipótesis podría ser que trabajar de socorrista eleva el riesgo de parecer cáncer de piel. Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que haya una variable intermedia. En realidad, trabajar de socorrista lo que me hace es que esté más horas expuesto al sol. Es decir, ahí hay una tercera variable, Z, que es estar expuesto al sol. Y es esta variable la que causa... O favorece que se pueda desarrollar mayor cáncer de piel. Por lo tanto, X, que es trabajar como socorrista, causa que esté más tiempo al sol y es eso la causa de que se le dé la posibilidad de tener cáncer de piel. Existe también una cuarta posibilidad, que es que haya una variable Z que no hayamos tenido en cuenta, que a la vez esté influyendo en X. ¿eh? Por ejemplo, la hipótesis sería que tener canas eleva la tensión arterial. ¿Y por qué vemos que hay correlación entre tener canas y que tengamos la tensión arterial alta? Bueno, pues porque hay una tercera variable que es la edad. La edad eh, favorece tanto que tengamos más canas como que tengamos la tensión arterial más alta. Por lo tanto, pues parece que estas dos variables están influyendo una en la otra cuando realmente hay una tercera que está causando esas dos. Una vez que hemos visto esto, nosotros vamos a decir que se pueden hacer una serie de contrastes o de pruebas para ver si hay unas variables que se correlacionan con otras. Esta serie de pruebas que se pueden llevar a cabo tienen en cuenta si la distribución de mis datos es paramétrica o no, es decir, si se ajusta a lo que denominamos la curva normal o la campana de Gauss, que algunas veces hemos podido ir a hablar de ella. O no lo hace. En este caso, nosotros no vamos a hacer pruebas para determinar si nuestra distribución es paramétrica o no lo es. Vamos a ver distintos estudios sin más, pero sí que vamos a intentar que la muestra que nosotros obtengamos para nuestra investigación sea igual o mayor que 30. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues porque normalmente cuando tenemos más de 30 observaciones, los resultados que obtenemos aplicando tanto pruebas paramétricas como no paramétricas, pues los resultados son bastante similares. Eh, los estudios que nosotros vamos a ver que podemos hacer van a ser por una parte de correlación lineal y por otra de contraste de hipótesis. Dentro de correlación lineal nosotros vamos a estudiar dos tipos, pues por ver un poco representación un poquito de cada uno. Vamos a estudiar Pearson cuando tengamos dos variables cuantitativas, vamos a aplicar Spearman cuando tengamos dos variables cualitativas ordinales o en su defecto tenía, tengamos una cualitativa ordinal y otra cuantitativa. Por su parte, los contrastes de hipótesis que vamos a ver Van a ser chi cuadrado que lo voy a aplicar cuando tengo dos variables cualitativas nominales o en su defecto tengo una cualitativa ordinal eh, junto con alguna cualitativa nominal. Y por último, vamos a ver un contraste de t Student, que llamamos de muestras dependientes, que solemos eh, asociar a un estudio pre-post, Es decir, tenemos dos variables cuantitativas, pero para una misma muestra que medimos dos veces, es decir, medimos un antes y medimos un después. Y bueno, pues en videotutoriales sucesivos vamos a ir desarrollando cada una de estas pruebas. Muchas gracias.